Cientos de copias del siguiente documento fueron enviadas por correo a diversas instalaciones de la autoridad en todo el mundo a finales del verano de 1921, no mucho después del final de la operación Lucre. Los mensajes iban frecuentemente acompañados de una variedad de agentes biológicos virulentos y altamente infecciosos. Este incidente marcó el inicio de las hostilidades a gran escala, aún en curso, de los agentes de la Iglesia del Maltus, contra la autoridad. Nosotros, la Iglesia de Maltus, árbitros de la población, futuro de la humanidad, proclamamos. Primero un estado inmediato de guerra total y justificada contra la Autoridad RPC. Segundo, la firme resolución de llevar a cabo la destrucción total y absoluta de la mencionada organización, incluyendo, pero no limitándose a su personal, instalaciones, tecnologías, fundamentos ideológicos, Todas las obras intelectuales y físicas asociadas, recursos militares, conexiones políticas, finanzas, cultura y las características biológicas y hereditarias de sus miembros. Tercero, nuestra determinación de utilizar cualquier medio, anómalo o no, para lograr la destrucción de la organización mencionada. Independientemente del coste en vidas humanas, recursos, material o viabilidad de la civilización. Cuarto, nuestra intención de proseguir este conflicto sin descanso ni pausa durante todo el tiempo que sea necesario hasta que la plaga de la autoridad sea borrada de esta tierra y de los recuerdos y legados biológicos de su población. Quinto, nuestra determinación de dejar de lado todas las diferencias de método, clase social y desacuerdo ideológico para lograr este objetivo. Nosotros, la Iglesia de Malthus, la mano guiadora, la única solución, resolvemos las cinco medidas anteriores con la siguiente justificación: Primero, que la autoridad ha malgastado su potencial control social y político sobre el crecimiento y dirección adecuados de la herencia humana y ha elegido usar sus recursos no para mejorar el potencial biológico naturalmente creciente de la humanidad sino para suprimirlo y mantener una falsa normalidad segundo que la autoridad se ha negado repetidamente a explotar o utilizar tecnologías y conceptos anómalos que podrían emplearse para mejorar el potencial biológico de la humanidad. Tercero, que la autoridad ha demostrado una reiterada falta de voluntad para discutir o negociar un camino pacífico hacia un futuro maltusiano. Nosotros, la Iglesia de Maltus la voz de la sociedad, el camino biológico. Además, protestamos y condenamos a la autoridad por sus graves e inhumanos crímenes contra la humanidad. A saber... Primero, que los agentes de la autoridad fueron directamente responsables del conflicto global conocido como la Gran Guerra. Segundo, que los agentes de la autoridad Permitieron deliberadamente que la escala y el alcance de la Gran Guerra Aumentaran sin límites Conduciendo a una pérdida significativa de vidas humanas En todas las áreas del planeta Tercero Que la autoridad no permitió el establecimiento de un orden bélico Que permitiera la selección de poblaciones hereditariamente ventajosas sino que se mantuvo al margen y permitió el establecimiento de la guerra de trincheras que ha devastado singularmente a toda una generación de individuos biológicamente prometedores a través de medios enteramente creados por el hombre cuarto que la autoridad no solo permitió este arrasamiento del tronco eugenésico humano sino que se benefició activamente y alentó la prolongación de la guerra para su propio beneficio temporal. Quinto, que cuando las condiciones de la guerra condujeron a la epidemia de una forma de gripe que se cebó principalmente en aquellos de estirpe o genética superior que habían sido debilitados por su exposición a las condiciones de la guerra impulsada por la autoridad, Dicha organización no empleó ninguno de sus recursos para prevenir la propagación de la enfermedad a través de personal ajeno a la autoridad. Sexto, que la autoridad a través de sus brazos políticos ayudó e instigó la formación de una organización política e ideológica o la Liga de Naciones que tiene como objetivo declarado la supresión de los intentos de las poblaciones hereditariamente superiores de superar naturalmente a las hereditariamente inferiores. Concluimos que la autoridad es culpable de los crímenes de supresión hereditaria, sacrificio indiscriminado de población y crueldades graves contra la biología humana. Por la presente... Rogamos que ningún dios tenga piedad de ellos, ya que no la merecen. Mm.